Hola, nosotros somos Cranion, el poder del rock. ¿Y los queremos invitar? Este 4 de julio al foro bizarro. A las 9 de la noche los esperamos, vamos a estar tocando junto a Tasted y vamos a estar también junto con los Rayovacs. Chequen sus boletos en Boletia, abajo hay un link en el video y pues los esperamos. ¡Leo iba del otro lado! <risa>